¿Qué tan rentable es el modelo en Perú? Si puedes hablarnos de cifras sería increíble. Si hablamos de cifras, más o menos por desfile que te dan cada diseñador varía entre los... Bienvenidos a mi canal nuevamente, yo soy Nicole para los que no me conocen. Y antes de empezar con este video, los invito a suscribirse abajo a mi canal y a seguirme en redes sociales donde estoy activa 24-7. Bueno, en este video voy a tratar de responder las preguntas que no haya mencionado en los videos anteriores para así hacer eh, material más importante y no tan repetitivo. La primera que he escogido es ¿Qué escuela de modelaje es mejor en Perú? Para empezar, no sé cuál es mejor, pero lo que yo les recomiendo es averiguar cuáles son las que existen. Por ahí existen creo que tres confiables. Y yo les sugiero que se fijen quiénes son las profesoras de, de los talleres, de la agencia, de la escuela porque si son modelos profesionales que están trabajando ahorita, ya sea aquí o en el extranjero eso les va a proporcionar más aprendizaje a ustedes. ¿Puedo ser modelo si mido un metro A ver, existen diferentes tipos de modelo, modelo de pasarela de alta costura o modelo de foto publicitaria. Para desfiles, olvídate, no vas a quedar nunca en ningún desfile eh, sorry por decirlo así, pero para fotos de, de moda publicitaria la, la altura no importa mucho porque conozco a chicas más bajas que yo que sí han hecho fotos y fotos increíbles que han estado en paneles gigantes por toda la carretera, por todo Lima. Un montón de vallas y en verdad en ese momento la talla no importa sino es la actitud. ¿Cómo saber si nos están timando? Esto es muy importante porque... La gente suele sacar provecho de sus estatus o de su nombre. O también porque la chica es nueva. Por ejemplo, una chica me escribió y me dijo Oye, mira, tengo este casting de una marca de ropa interior, pero súper famosa, súper grande, que estaba haciendo un casting en Perú. Entonces, a mí me pareció raro. Los de ella no van a venir jamás a Perú a hacer un casting, a menos que sea algo muy exclusivo, muy especial. Entonces hay que averiguar primero quién es el que comparte esta publicación, quién es el que te manda correo, quién es el director de casting. En verdad tienes que hacer una investigación pero plena, tipo CSI, para poder averiguar bien si es de verdad o no lo que te están proponiendo. Cuando eres nueva, eh, es un poco difícil saber cuánto cobrar o cuánto eh, dar de ti misma porque es un poco complicado, pero si no conocen a nadie más me pueden preguntar a mí. Pero si ya tienes un tiempo de que ya has trabajado, puedes consultarlo con las demás chicas porque más o menos las chicas Cobran por ahí Pero es importante saber Quién te quiere para ese trabajo Tienen que averiguar En verdad muchísimo Porque hay gente Que se aprovecha de todo Y no vale la pena Y hay que tener mucho cuidado También con la seguridad Y todo eso ¿Es necesario llevar clases? Me pregunta Si quieres hacer pasarela obviamente tienes que tener un mínimo de estatura de 175 para arriba y para eso sí yo recomendaría tener clases porque parece fácil pero en verdad no lo es porque tienes que controlar absolutamente todo tu cuerpo y tienes que tener una mirada fija tienes que saber cómo vender cómo vender la ropa que te han puesto o así sea lo que sea lentes o cualquier cosa es foto posar es importante puedes ver fotos en internet videos en internet pero yo creo que con la ayuda de un espejo Y con alguien que sepa del tema Lo vas a sacar al tope Porque tienes que saber tu ángulo Jugar con la luz Tienes que saber jugar con la luz O sea, no te puedes poner de espaldas a la luz Porque jamás se te va a ver Y ciertos tips y cosas importantes Que no se saben así nomás Pero 100% necesario no lo es Pero yo lo recomiendo al 100% Porque te va a ayudar muchísimo mejor A ver, otra chica me pregunta ¿Qué edad recomendable debes tener para modelar? Yo empecé a los 17 Y eso es considerado un poco tarde Conozco chicas que han empezado desde los 12 años Hasta ahora que ya tienen 20 Y es un montón de tiempo Yo creo que a partir de los 14, 15 años Está bien, pero siempre que te acompañe un adulto Siempre 14, 15 creo que es recomendable Al menos que seas una futura Victoria Secret Y empieces a los 12 pero está bien, puede pasar. ¿En la escuela que estudiaste te ayudó a ser modelo le lo hiciste por tu cuenta todo? De verdad me ayudó muchísimo. Aprendí a caminar porque no sabía nada. Siempre había sido poseera y todo, pero veía videos. Y de verdad que no, me, no sale a la primera. Tienes que practicar un montón. Me ponían una escoba para ponerme recta la espalda. La pelvis más adelante. Con ayuda sirve. y Por ejemplo, si hay una chica nueva que recién va a estar en... Su primer desfile, viendo a las otras chicas o que las otras chicas te ayuden, también sirve muchísimo. Otra pregunta interesante, ¿qué tan rentable es ser modelo en Perú? Si puedes, hablarnos de cifras, sería increíble. A ver, ser modelo en Perú no es rentable en términos generales. Existen chicas que sí trabajan aquí desde muy chicas y que se han independizado, pero eh, la mayoría no genera tanto como para poder vivir de eso, porque acá todavía la moda no está tan avanzada como está en Europa o en Estados Unidos. Luego hay otras chicas que sí han viajado a probar suerte, eh, ya sea a Europa o a Estados Unidos, que también es algo recomendable si es que quieres dedicarte 100% a eso. Pero si hablamos de cifras, más o menos por desfile que te dan cada diseñador varía entre los 100 y 200 dólares, puede ser 120 o 150 dependiendo eh, el, la importancia del diseñador eh, lo que son fotos eh, publicitarias, por ejemplo paneles y revistas catálogos, eso sí pagan bien ahí no bajan de 500 dólares no importa la marca que sea al menos las chicas no deberían pedir menos que eso, pero de ahí por ejemplo eh, sesiones de fotos para revistas exclusivas también podrían darte algún tipo de, de beneficio que no sean solamente créditos, porque mucha gente trabaja con créditos y bueno, las chicas que recién están empezando sí les sirve créditos o canje. Pero ya cuando tienes un año trabajando más o menos seguido ya no deberías poder aceptar ese tipo de canje. Porque estarías perdiendo bastante con tu trabajo. Espero que les haya servido muchísimo estos datos. Eh, cualquier cosa, ya saben, pueden escribirme en mi Instagram, se los dejo abajo. Y no se olviden de suscribirse a este canal porque he venido renovada con más material y más videos y más ideas para que no se pierdan ninguna. Así que dale clic a la campanita para que te den notificación cuando suba video. Y antes de que me vaya, para completar su experiencia de modelaje y que sepan absolutamente todo, les dejo nuevamente los links arriba, acá por acá o por acá va a salir, de los videos anteriores. Así que yo los dejo por ahora. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!